Han pasado 87 años Todos mis compañeros ya la adoptaron Y a mí nada que me adoptan No sé si habrá algo mal conmigo Si, si es porque hago mucho pipí aquí en, en mi cuna ¿o, ¿O qué? Pero nada que me adoptan, nada ¡Hola, buenas! Oh, ¡Una familia! ¡Señorita! ¿Esta es la sección Hola, de bebés. tardes! ¡Claro que sí! ¿Qué quiero adoptar? Vengo buscando un bebé Que no se haga pis, Que... Sepa usar el móvil, porque ya sabe yo estoy viejo y no sé usar los móviles Y que me haga la cena, sabes si hay alguno por aquí? ¡Claro que sí! Tenemos al último de todos al fondo ¿El último? ¿Es ¿Queda si a, a verlo? A verlo? A oh, ¡O sea que está en descuento no, no. el bebé! ¡Sí, sí! ¡Solo queda uno! ¡Mírenlo! Oh, ¡Perfecto! Si eh, eh, ok, pero ¿dónde está? ¡Ah, oh, sí, ¡Míralo! Oh. ¡Ahí está! Hola, oh, ¡Hola! ¡Hola! ¿Ustedes me van a adoptar? Eh, bueno ya, que no. Espera, Cata, espera Ese niño es la última opción, ¿estás seguro de quererlo? Por algo es la última opción tal, tal, tal. Pero, a ver, a ver, yo soy súper inteligente Yo sé que 2 más 3 igual a 5 es eh, eh, Eso, eso no lo sabes tú ¿Cómo si 2 más 3 es igual a 5 Soy súper ¿Sí? inteligente Necesito una calculadora 2 más 3 Papi, 5! ¡Oye, quítame, papi. ¿Qué Cata, quítamelo, quítamelo, se me subía al cuello Bueno, me no, lo va está, a llevar entonces está, está por arcar, eh. Eh, eh, sí, se supone vale. que íbamos a poner ¿Me dónde me un descuento todos por eso? Le los papeles preparar los papeles? No, no hay devoluciones, ¿eh? Va ¡Qué hay papeles! ¡Yo me quiero ir ya! ¡Adiós! ¡Vámonos, mami! ¡Vámonos, papi! Eh. ¡Vámonos! Ok, Gata, espero que esto sea una buena decisión Yo quería un perro pero, no, pero... pero... Pero fíjate mejor que una dama. Sí, yo sirvo, yo sirvo como perro también. Yo también sirvo <risa> Ah, sí. Entonces... Te devolveremos porque no sabes cocinar. ¡No! No no no no, que... no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, una tira, ¿tira? ¿tira, tira? moscas, arrachino, quiero de todo Eh, ¿moscas? eh ¿Moscas? Oye, como que no te daban muy bien de comer allá en el orfanato No, si solo me daban avenita con galletas <ríe> y ya ¿tira? Ok, mira, aquí está la pizzería, vamos <ríe> ah, A comer, a comer, qué delicia, eh, qué delicia Pequeño Gatplay, espero que te comportes No, no puedes ir a la claro. cocina Recuerda yo, que te quemas yo quiero hacer Oye, que... controlen al niño Que yo quiero hacer Oye, mi propia pizza ¿Qué nos va a ir nos Suelta la masa, suelta... Oh, por Dios 6 puedo, Dios puedo hacer mi propia pizza Ah, dígale que bueno, no... Bueno, pero lávese no. oh, las manos antes bueno, Dígale que... Ah, pero ya toqué la masa ¿Qué hago? Pues ya lo has comprado, ya le echas lo, lo que necesites, tomate, está el tomate al fondo, está ¡Gope! la verdura o... No, pues mira, le echo, le echo de todo, todo, todo, todo, todo, todo. De, de, de todo, de todo no, porque me Caracho, quiero meter al horno oh. ¿Me puedo meter al ¿Eh? horno, papi? Quiero es esto? Quiero sí, no oye, oye, oye, ¡Ah! oye no, no, no, no, ¿A, ¿A dónde dónde quieres? de ahí, salte de ahí Ya, ya, pizza Oh, mi pizza. Ahora tengo. Suerte de principiante. Ahora tengo que ducharme. Vuelo otaku. Ya quiere ducharse. Pues no. Has vivido una familia otaku. Aquí no nos duchamos. ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Mi familia perfecta! ¡No me gusta ducharme tampoco! Bueno, aunque sea solo por ti, te ducharemos hoy. ¡No! dónde la fuente! ¡Pero si es La pizza estaba envenenada Tienen que ir ah. al hospital ¡Lleguemos no, al hospital! ¡Que le quites ese mal olor! ¿Tú que le echaste esa pizza? <risa> eh, le eché un poco de De, de ketchup Le eché oh. salsa de tomate Le eché salsa de queso ¡Uy, le que, de que se me muere el no. niño! ¡Súbete ¿Ay? al coche, Cata! ¿Súbete? ¡Súbete al hospital! No, no sabía que Ay, teníamos no, sí, coche ¡Corre, corre, corre! ¡Puedo manejar! ¿Claro? ¡Puedo manejar! No, tú no vas a manejar en no, tu vida ¿Por qué no me dejan ¡Hospital, hospital, hospital, hospital, hospital, hospital! rápido, rápido! ¡Ah! Señora, enfermeras! Necesitamos, necesitamos una bañera y, y para hacer estoy aquí? Por ¿Dónde, favor, dónde? dónde, dónde, dónde, dónde, dónde. Recorda, recordarme como un gran no, no, no, no. chico. como un no, no, no. gran bebé que no les causó eh. problemas. aquí. Tú cállate, no vas a sobrevivir que si no nos llevan presos. Ahí está. Ah, sí. <ríe> Y me traje la pizza conmigo Y yo quiero más pizza ¡Tú no vas a comer no, más no, pizza! Me la comí todita! ¡Me la comí todita! Este niño es tonto Este niño es tonto Va, eh, pero si Vale, se, se supone bien. que ya estás bien, ¿ok, enano? Me quiero quedar acá durmiendo No, nos vamos a casa ¡Vámonos! Oh, ¿Tenemos casa? ¿Debajo el puente ¿O, o con techo y ventanas? ¿Pero tú quién nos crees? ¡Claro que tenemos casa! Oh, pues yo quiero ir a la casa de nosotros ¿Quieres ir a casa? ¿Seguro? Papi, tengo hambre otra vez Jope, pero si quieres un gobelón Tengo hambre ¡Uy, qué es esto, mami! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero irme! ¡Que me va! ¡Que voy ¡Jamás te salvas del auto en medio de... ¡Descubrí de que no sé nadar! ¡Me ahogo! ¡Me estoy amando! Natalia tampoco sé nadar ¡Sálveme! ¡No! Has castigado, pero, pero, pero si sí me quería duchar, quería, quería no, quitarme los. No, no me intentes engañar con tus palabras de bebé. No, no está válido saltar del auto en medio de que conducimos. Soy como un perro, mira, mira, mira, mira. Soy como un perro, mira, mira, esquivo. Yeah. Bueno, es que mira, mira, esquivo, Estoy bien entrenado, mira, mira, estoy bien macizo, estoy bien macizo Pues uh. uh. uh. uh. visto? No tiré ni una Cre Creo que le dimos demasiada azúcar ¿Estás está está ¿Está segura uh. de lo que haces, Cata? ¡Claro que sí! ¿Qué podría salir ¿Qué? mal? ¿Qué? Ah. ¡Ayuda, mi auto! Lo mataste <risa> ¡Me estoy ahogando! <risa> <risa> Que me ayude <risa> ¡ay, que No, Que me Tengo mis manos conmigo ah, Y ahora tengo hambre otra vez Espera A ver Capley Mira, tienes que aprender Que esas cosas no se pueden hacer ¿Sabes por qué? Porque te mueres Y si te mueres Bien. no volverás a ver a tus papis ¿Quieres eso? No sé si lo quiero pero quiero tirarme otra vez al agua. No, bueno. ¡Atráete las de, si es tonto! ya, vámonos, vámonos, Corre, <risa> ¡No, corriente, de qué que Tienes rana. Llévame, mami, llévame, llévame. Yo te llevo. Yo, yo me voy, me voy por cigarros, me, a, me largo. Hasta luego. No, no quiero No, no. no.